Listo, muy buenas noches, queridos amigos, estamos listos para empezar estos diálogos que hemos planificado con importantes personajes de nuestra tierra. El día de hoy nos acompaña don Flavio Celín Lusuriaga Lusuriaga, el primer presidente del Consejo Municipal, por allá en el año de 1981, quien eh, presidió, en este caso, el Consejo Municipal, fue electo en aquella época, lo que en la actualidad sería el primer alcalde del Cantón Catamayo, en el año de 1981. Así que abrimos hoy noche este espacio que le hemos denominado Memoria Viva. Este es un espacio, este es un escenario... Eh, por la, celebrarse el cuadragésimo aniversario de cantonización de nuestro hermoso Valle de Catamayo. Lo hacemos con la finalidad de aportar eh, con información relevante que es parte del acontecimiento y de la historia de Catamayo. Así que, queridos amigos, nos encontramos con un diamante de la historia. Nos acompaña don Flavio Celín los Uriaga, uno de los gestores de la cantonización del cantón Catamayo. Previo a darle paso a nuestro eh, acompañante, quisiera aprovechar este momento para que eh, de manera simbólica hagamos un minuto de silencio. Hoy se cumple, además, un año del fallecimiento y la partida de nuestro querido y gran amigo el doctor Carlos Alberto Luzullaga Galarza, que fue también uno de los alcaldes del cantón Catamayo. Así que en la memoria del doctor Carlos Alberto Luzullaga y en su nombre hacemos un minuto de silencio a todos los médicos de nuestro cantón, como es el doctor Carlos Magno Palacios y también el doctor Segundo Arevalo y de todos los eh, hermanos catamayenses que han partido en esta pandemia. Hacemos un minuto de silencio en honor a estos eh, héroes que fallecieron en esta época de pandemia. Listo. Vamos a continuar ahora sí con don Flavio Celín Lusuriaga. Qué gusto tenerlo por aquí, eh, que nos pueda acompañar y que sea parte de este bonito programa, Memoria Viva. Flavio Celín Lusuriaga, oriundo de eh, la parroquia San Pedro de la Bendita, nacido un día 24 de febrero de 1935. Así que recién lo tuvimos cumpliendo un año. ¿Cuántos años tiene don Flavio Celino Suriala? Buenas noches, doctor Durán, buenas noches, ciudadanos que se han tomado la molestia para escuchar nuestra exposición. Los años que yo cargo sobre mi espalda son 86 años. Muy bien, 86 años. Qué eh, privilegio tenerlo con nosotros y que en medio de esta crisis sanitaria lo podamos tener así, como se dice en nuestro argot popular, un buen barro. Y esta noche va a ser muy productiva. Así que queremos que usted, don Flavio, de, de sus propios labios, como un testigo presencial, ocular, de lo que sucedió, nos cuente. Ubiquémonos por el año de 1978. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cuáles fueron los ciudadanos que eh, iniciaron? este gran proyecto para poderlo hacer a nuestro cantón, al Valle de Catamayo, lo que hoy es el Cantón Catamayo. Hace algunos años se estaba fermentando esta inquietud en los corrillos de las calles, en toda oportunidad hablábamos de las cualidades que le adornaban a nuestra tierra y qué merecía ser cantón que algún organismo tiene que hacerse cargo de este proyecto. Yo desde niño acaricié esta ilusión. Mi papá era dirigente de un comité pro parcelación de la hacienda Catamayo. La asistencia era numerosa de los señores colonos, todos fundadores de Catamayo, hombres de la tercera edad. Escuchaba los comentarios. Ya no he de tener vida, no he de vivir para poder contratar, la, el, verlo a mi tierra como gran ciudad. Yo no he de vivir para verlo de cantón. Pasaron los años, nos convertimos en hombres, y en 1969, siendo presidente de la Junta Parroquial, tuve la oportunidad de convocar al pueblo a una asamblea en el Teatro Luz, propiedad del señor Torres. Hice la exposición, los motivos de la de la convocatoria se cruzaron ideas, muchos criterios, exposiciones que no teníamos todavía la madurez política porque no teníamos gente preparada. Bueno, después de tantas exposiciones, todo se diluyó, no pudimos progresar. En 1977, Pasaron los años, la inquietud no desmañaba nunca. En 1977 se conformó un comité, que yo no había tenido conocimiento, conformado por las personalidades más representativas de Catamayo, hasta el coronel que Mi jefe de la policía, presidido por el comité por el señor Emiliano Gutiérrez. su documentación no fue aprobada por el Consejo Provincial, Considero yo personalmente que no por la sin razón que al consejo le asistía, porque con la experiencia que he tenido al tratar con ellos, me llega a convencer que no todo era falsa de documentos, aunque un periódico sí reconocía que por la insuficiencia de documentos. Pasado este traspiés, pasaron los años la pavesa, la llama de la inquietud y la ilusión, no desmayaron en mil, el 13 de octubre de 1979 Flavio Luzuriaga como director del comando cantonal de CFP y director del comando provincial por ausencia del principal que era el diputado Garrido convoqué a una sesión ampliada con una invitación por parlantes rojas volantes, en el cual titulaba Despierta Catamayo en el Centro Cultural Catamayo hubo una asistencia masiva es, hice la exposición de motivos analizamos las cualidades que asistía a nuestra tierra, el apoyo que recibíamos, que se ofreció voluntariamente Edgar Garrido sin que lo habíamos invitado pero él ya había recogido las inquietudes nuestras y se procedió a formar un comité. En el comité, por generosidad de los ciudadanos, fui nombrado presidente con una votación guanitaria. Don, don Flavio, si me permite ir haciendo unas pausas, que hay algunos datos relevantes, que personas me están escribiendo por interno, entonces estamos revisando toda la información. Sí. Un dato muy importante. Es decir, eh, en definitiva, el... La, el, la cantonización de Catamayo tiene un trasfondo político porque en esa época fue nombrado como presidente eh, el, el recordado y extinto presidente de la República, Jaime Roldós Aguilera, por el partido político Concentración de Fuerzas Populares. Sí. Eh, había la ausencia del presidente provincial, entiendo que usted era el segundo al mando aquí en la provincia. Y esa delegación le permitió que aquí eh, en Catamayo usted pueda, bajo la iniciativa y el respaldo político, entiendo, convengamos que había el respaldo político desde la presidencia, dado que a la final Jaime Roldós Aguilera fue el que eh, firmó la, eh, el, el decreto ejecutivo para la ley de creación del cantón Catamayo. Entonces, eso fue un elemento que pesaba, entiendo, por la afinidad política que ustedes tenían en ese entonces. ...con el Partido Concentración de Fuerzas Populares. Así fue. Como dirigentes políticos hicimos la invitación... ...pero desprendidos totalmente de ideologías. Las acciones pro-cantonización... ...fueron revestidas por imparcialidad absoluta. Fue, componen las directivas del cantón... ...con ciudadanos de toda clase, de toda índola, de toda ideología el eslabón y la ayuda que tuvimos del gobierno y de cuantos compañeros, en especialmente el diputado Edgar Garrido, un grupo de legisladores de Guayaquil que se cogieron la causa como propia, también nos ayudaron y también generosamente cuantas adhesiones de ciudadanos ilustres. Comenzamos la lucha, se presentó como ser un oficio muy generoso del doctor José Castillo Luzuriaga quien manifestó con términos muy elocuentes que estaba listo a apoyarnos con bienes y personas, favores que pues, no claro, los pudimos recibir una, porque el licenciado una, Garrido todo lo resolvió en Quito una, un paréntesis usted acaba de nombrar a José Luzuriaga Castillo me parece bueno sí. no soy contemporáneo de aquella, de aquella época pero eh, entendemos que es el personaje que se lo conocía como Sijuro, sí un excelente diputado ¿no? de la provincia sí. de Loja, un gran líder político de la provincia. ¿A él se refiere usted? Sí, al mismo Sijuro, que fue diputado por la provincia de Loja. Ofreció todo el respaldo y todo el apoyo. No lo pudimos eh, ocupar eso, ese ofrecimiento, porque el licenciado Garrido, diputado por Loja, llenó todas las aspiraciones y los requerimientos nosotros. En Quito fue el motor, el alma, solucionó todos los problemas, hasta alcanzó actuaciones un poco delicadas en favor de la cantonización. Perfecto. Yo quisiera eh, un poco adentrarme o o hacer las veces como que estamos en esas fechas, hablemos del año de 1979, usted nos nos indicaba que sí. se convocaba a todas las Fuerzas Vivas de Catamayo el día, un día 13 de octubre, más o menos por esas fechas, como, como en todo, ¿no? como en todo, cada vez que hay un propósito, un ideal de un pueblo, de un colectivo, entiendo que también convengamos de que en esa época había oposición, Posiblemente, eh, es una pregunta, no estoy asegurando, posiblemente que había gente que de alguna forma querían boicotear o boicotearon o no querían que Catamayo surja como cantón por intereses eh, políticos o ideológicos muchas veces. ¿Existió estas cosas, eh, don Flavio? Una oposición soterrada y disimulada, yo la interpreto así. Pero en el camino que tuvimos que recorrer de frente encontramos un camino limpio, amplio. No tuvimos oposición de ninguna naturaleza de frente. Seguimos la trayectoria para conseguir documentaciones y los tuve mucha suerte. Se presentaba un problema, la solución espontáneamente llegaba. Como ser, hay una anécdota, había un poco de resistencia en el Consejo Provincial. Yo no podía hablar con los consejeros porque si llegaba a la casa no estaban o me lo negaban. Pero la presencia del asesor jurídico, el doctor Bolívar Arevalo, que también merece agradecimiento de Catamayo, amigo de mi familia, ofreció ayudarnos donde él me, tenía, me asesoraba y me tenía al tanto. El consejero tal está aquí en tal oficina y yo llegaba fingiendo, llegaba cansado de Catamayo, mentira, coincidencialmente en esa época yo era jefe provincial de recaudaciones, mi oficina era en los bajos del Palacio episcopal a 30 metros del, del Consejo Provincial, donde yo llegaba de mañana y de tarde, fingiendo que llegaba de Catamayo, se hacían comisiones ficticias. Flavio, quisiera ¿no? hacer un paréntesis, mire, hay, hay muchísimas personas, amigos de aquí de Catamayo, familiares suyos, por supuesto, que están escribiendo, están comentando, me gustaría, me gustaría leer todos los comentarios, pero por el tiempo... Quisiera que a todos quienes están observando esta transmisión me sepan comprender que es imposible leer prácticamente todos, pero les agradecemos. Agradezco mucho que este, esta iniciativa que se da gracias a la colaboración, en este caso, de quienes aceptaron esta invitación, eh, pueda desarrollarse. Quiero leer un mensaje que nos escribe el doctor Eduardo Castillo. Nieto de gran personaje, perdón que lo digamos así como en nuestra voz popular se lo conoce, como Sí Juro. Eh, nos dice en el Facebook, un saludo combativo y fraterno al gran luchador Flavio Luzuriaga, de parte del hijo, nieto del señor doctor Sí Juro. Desde Quito soy quien está incentivando el recuerdo de mi abuelo, un gran luchador por la cantonización de la hermosa Catamayo. Muchas gracias por los saludos a todos ustedes. Están escribiendo y quiero transmitirle este mensaje de parte del nieto de Sijuro, el doctor Eduardo Castillo acaba de escribir. Sí, no lo conozco, pero gracias por esos conceptos. Yo, desgraciadamente, o oh no, no hubo la oportunidad de recibir los recibidos generosamente por el doctor José Castillo, porque el diputado por Loja Garrido llenó todas las exigencias se presentaron. Los pasos que se dieron a continuación fueron los, un poco los más delicados. En, presentamos la documentación y para que se pueda probar fue muy doloroso encontrar, pedirles, solicitarles a los consejeros que ingresen al orden del día, que nos ayuden, pero había resistencia. Respecto a la Parroquia del Cisne, había un bloque muy poderoso que se oponía, alimentado por el municipio de Loja. Tuvimos intervenciones fuertes, enérgicas. Loja, Yo no aceptaba... ¿cuál figuraba de alcalde? En eh, Loja, ¿cuál figuraba de alcalde en esa época? ¿Cuál, eh, respecto al Cisne, no se reconocía un líder. Respecto a las intervenciones que hubo en el Consejo, fueron dos intervenciones completamente enérgicas. Los se pusieron muy enérgicos los consejeros, le respondía, yo no cedía, pero al fin, corriendo, anticipándome al peligro que corríamos, puede haber sido, dije, se van a coger este pretexto y negarnos el informe favorable. Acepté. ¿Cuál era, ¿Cuál era el argumento, don Flavio, cuál era el argumento que en ese entonces tenían los consejeros para que no se incluya en el orden del día, el tema de la elaboración del informe favorable para la cantonización de Catamayo. ¿Cuál era el argumento la, jurídico legal? La importancia religiosa. Que ellos tenían conexión con los dirigentes religiosos. Que ellos hacían cargo, que ellos habían organizado. Que Loja era el, el, el mejor representante de la veneración de nuestra reina. Algo así yo les aceptaba todo y yo les indicaba que también podíamos empeñar nunca se presentó la aceptación no aceptaban mis razones cuando ya le acepté yo voluntariamente sin consultar en Catamayo en la región la última estoy, que hubo estoy, estoy comprendiendo y... estoy presión. comprendiendo que de alguna manera había una presión política si cabe el término por parte de los líderes de la parroquia el Cisne para impedir y esa presión la trasladaban al Consejo Provincial para impedir que se incluya en el orden del día y así evitar la cantonización es eso y de, y de fondo en no, el tema religioso no. corríamos el peligro de que si no cedíamos podía haber sido ese el pretexto pero ya cuando cedimos yo me tomé esa, esa atribución sola al informar en la asamblea en Catamayo, recibí los peores re reproches. Recuerdo hasta mi buen amigo, y mano derecha en el municipio, el ingeniero Gonzalo Piedra, fue uno de los que me interpelaba, pero al exponerles el peligro que corríamos, le dije, bueno, yo me voy a retractar, pero ustedes quedan anotados, son responsables de las consecuencias. Parece que comprendieron el peligro y hubo el retroceso y las cosas siguieron por su cauce normal. Todos esos pasajes tuvimos que pasar. Pero al fin, venciendo la oposición a los seis meses, se aprobó el, un informe. Es decir, perdón, se, re, se conoció un informe presentado por el síndico, el doctor Bolívar Adévalo. No lo aceptaron para dar largas al asunto. Se le pidió un informe más amplio, motivo por el cual me entrevisté con el doctor Bolívar, que estaba de nuestra parte. Él me invitó a la casa y en la casa me... me le entregaba yo los datos que él me pedía. Sesiones hasta de dos, tres horas. Bueno, muy generoso se portó. Emitió un informe amplio, como yo le eh, de hacer llegar a usted, que dice eh, lo que reza ahí. Que creo que le pusimos hasta el número de chivos que contaba el cantón. Bueno, nuevamente nos hicimos cargo de esa cruz. Como el primer informe. Los consejeros eludían. Los consejeros tenían desplantes, unos inconscientes, otros halagadores. Pero teníamos que soportar cuando la presión subía en Catamayo y la inquietud que no se iba a hacer cantón, amigos que me decían, creo que fracasamos. Imagínense con esa presión, se unió la presión de Quito. Yo lo tenía al tanto al diputado Garrido y me decía, sí, ¿qué es lo que pasa? que usted yo le decía, en la del Consejo Provincial, él influyó en el doctor Marco Proaño Mayo presidente de la Comisión de los Civiles y Penales del Congreso, y me pidieron una doc documentación completa, como teníamos, por suerte, hasta empaquetada, creo que se la mandé el mismo día, la estudiaron, y al no encontrar problemas, usted, un amigo abogado, no me creía. Usted también va a tener dudas, pero tengo los documentos. Él envió un oficio al prefecto indicándole que estaban, han estudiado una documentación pro cantonización y que esperaban el informe favorable de ellos para dar trámite y pasarle al Congreso. Ahí es decir, cambiaron. Es decir, que acá. de alguna manera habían estos aliados desde otros puntos del Ecuador que estaban ayudando para exigir sí. al consejo provincial de que emitan el informe favorable. Ahora, eh, don Flavio, eh, vamos a ir haciendo. Eh, quisiera que me permita haciendo unas preguntas, precisiones. Porque eh, esta información que va a quedar aquí es valiosísima. Dios quiera y con el, con su favor eh, pronto pase esta pandemia y ojalá muchos jóvenes, muchas personas puedan acercarse a conocer a don Flavio Luzuriaga, el primer Alcalde del cantón Catamay, ex alcalde del cantón Catamay, alcalde en este caso en aquella época se los nombraba como presidentes del consejo municipal porque esa era la legislación. Ahora, hay un, hay un asunto que, que quisiera que lo designamos un poco, ¿no? ¿Cuáles eran los aliados? Usted recuerda eh, eh, en este caso las personas, los nombres de las personas, obviamente que posiblemente se olvida, eh, la memoria a veces es frágil de nombrar a alguien, pero cuáles eran los ciudadanos de Catamayo, cuáles eran eh, las personas que sin ningún afán político eh, estaban acompañando en esta lucha para la, lograr la cantonización. Alguna vez conversé con un directo amigo de aquí de Catamayo, eh, con don Félix, don, don Félix, este, don, don Félix Quinde, eh, ah, con sí. él habíamos hablado y... ¿Sí le ubica a, a don Félix Quinde? Sí, fue contemporáneo mío en la escuela. Exactamente. Entonces, dice que se hacían eh, unas publicaciones en donde bajo un epígrafe decía despierta Catamayo y esa era la convocatoria que se realizaban para reunirse en el Centro Cultural Catamayo. ¿Cuáles eran esos aliados que usted tenía que usted recuerda que estaban ahí al frente de esta lucha? Desgraciadamente, la es frágil tengo documentos que eh, posiblemente que en estos días trate de revisarlos en general se presentaba contento y aplaudían la empresa que habíamos emprendido sin condición sin ninguna condición se presentaban y se prestaban para ayudarnos pero los que íntimamente trabajaron los jornaleros en la lucha fueron miembros modestos de la directiva, como ser honorio Galán, cuando visitamos los cantones de la provincia, prestó el carro y él, y salimos a hacer ese recorrido, aunque algo difícil nos sucedió en, en Celica, para visitar las provincias, también se presentaban gentes modestas y humildes, una comisión como ser para San Pedro, para tenerla a decir, recuerdo Francisco Celi que tiene como había un poco de resistencia escondidos, disimuladamente conseguimos la adhesión la adhesión del CIRNE por lo, la misma manera tuvimos una delegación numerosa fue pero también teníamos que disimular conseguimos la adhesión de las autoridades bueno y así Manuel Guartizaca y, y algunos los que estaban más íntimamente ahí, recuerdo que después de la tercera sesión hubo un desprendimiento total de los miembros de la directiva y la sesión así re reconozco también la, uno de los directivos que jamás faltó ni se atrasó el sargento Cedillo y el más inquieto porque él siempre se, con, al frente se ponía y a preguntarme y a indagarme cuál era la razón de la demora porque yo le disimulaba un poco pero al fin le contaba la verdad veía resistencia del consejo y así me van saliendo los nombres ahora impensadamente me salió esto los que asistían desgraciadamente se nos murió el señor secretario y con esa muerte se llevó algunos documentos entonces no se puede registrar la asistencia pero yo personalmente conozco algunos Artemio Bando un hombre humilde también de la miembro de la directiva estuvo acompañándonos en cuantas acciones y así por el estilo habían gentes que no pertenecían a la directiva pero nos acompañaron un día viajando a Loja para entrevistarnos con el consejo provincial no puedo recordar el nombre una señorita y dos compañeros hablándoles del problema me acompañaron como comisionados sin que ellos tengan nada que ver con la directiva a hablar con los consejeros a hablar con el prefecto y así salían cosas imprevistas. O sea, don Flavio, no tuvimos. Perdón que haga una pausa. Acaba de nombrar usted a, a don Flavio, a ver, a, a don Honorio Gualán. Eh, acaba de sí. nombrar al sargento Cedillo. Acaba de nombrar a don Huartizaca. A, a eh, bueno, como abogado he podido toparme con estos nombres en algunas escrituras de traspasos de dominio de las brigadas que se les conoce como las Brigadas Ejepistas ubicadas en la parroquia San José. Ah, ah, sí, bueno. entiendo, que, entiendo que con todo esto que usted nos comenta, ahora eh, podemos llegar a la conclusión, bueno, para quienes somos de esta, de esta temporada a partir de 1980? Porque en el año 84, ¿quién les habla? Yo nacía. Catamayo empezó su cantonización en 1981. Entonces, esta historia, esta parte de la historia... Algunos la hemos leído, pero otra cosa es poderla saber de, de la boca de sus propios gestores. Entonces, eh, me, me viene a la, a la memoria de que todas estas personas trabajaron con usted para finalmente crear estas brigadas que le pusieron cfpistas, entiendo, por la afinidad política que había con el movimiento Concentración de Fuerzas Populares, por el cual fue electo Jaime Roldós Aguilera. Es así. Así es, las brigadas eran cefepistas, trabajamos intensamente y tal vez por esos motivos tuvimos una resistencia mortal de organismos, de autoridades de Loja, del municipio, porque yo interpreto, creo, como era candidato favorito a la presidencia, Asad Bucarán, creo, imaginaron que el cefepismo estaba creciendo, entonces nos querían a todos asfixiar. Pero por suerte pudimos salir de todos, los, de todos esos actos completamente ridículos. Le voy a, a declarar un apéndice. Cuando nosotros tuvimos que hacer un trabajo de agua potable en San Pedro Bendita, tuvimos la oposición de todas las autoridades y gente representativa del pueblo. La, la, la planta que se construyó con el hieo, yo aporté un millón el consejo provincial y es, and, publicaba por, por, ante el pueblo la, el contrato que había hecho ya. todos firmaban menos yo yo no firmaba porque el, el definitivo y, y el estudio técnico era del Llevo, la manguera la tenían en, en los portales mírese con la contradicción de todos los representativos se hizo un consejo pequeñito y pobre se dio el lujo de as, amonestarlo al prefecto y de quito le llamaron la atención le indicó y ante esta influencia de ellos el contralor el interventor de Loja, el doctor Castro, Vivar Castro llegó personalmente tengo los oficios les he de presentar ¿qué tenía que ver la contraloría ante un proyecto de construcción? llegó a indicarme hay que le presente los estudios el contralor era enviado simplemente por la, el, la, la prefectura. Todos esos problemas tuvimos, teníamos que vencer, pero fueron vencidos. La suerte, con organismos superiores de Quito. Se hizo el trabajo y yo no le di importancia a la oposición, ni tampoco le consulté. Lo que me importaba, la obra realizada. Y esa es la que está trabajando. Sí. Había, había eh, usted acaba de dar este, estos nombres, ¿no? Eh, lo que yo quería preguntar era lo siguiente. Vamos a ir un poco eh, eh, secuencialmente. Eh, empezamos con el tema de la convocatoria por el año de 1979. Finalmente pasaron todo, no fue un camino, no fue un camino lleno de rosas para quienes ahora en la actualidad eh, han sido alcaldes, concejales. El hacerse cargo de generar ese vínculo jurídico para que pueda, pues, eh, en este caso, ser cantón catamayo, ¿no? Fue una lucha que usted la acaba de comentar, en donde había oposición, habían presiones políticas, había dificultades económicas. Finalmente, se logró la cantonización mediante uh, registro oficial publicado en el, en el año del 22 de mayo de 1981, en el registro oficial número 445, la ley de creación. Ahora, una vez que ya se creó el Cantón Catamayo, ¿cómo fue en ese momento para poder elegir a las autoridades? Entiendo que se llamaron a elecciones, ¿cuáles fueron los que participaron en esas elecciones y quiénes resultaron electos? Recuerda ¿Cómo? usted, don Flavio, nos puede contar esa, esa parte. Para resultar electo a la dignidad de presidente. Sí, pero lo que quisiera sí. es que nos cuente que una vez que se creó, la, sí. eh, una vez que se creó el Cantón Catamayo, mediante, sí. eh, mediante la ley de creación número 445, publicada el 22 de mayo de 1981, estoy precisando algunos datos, y, porque esto que queda aquí en, claro. eh, en esta transmisión, muchos alumnos podrán revisar e ir sacando información relevante. Mi pregunta es, eh, convengamos claro. de que estamos en esa época... Ya se creó sí. el Cantón Catamayo. Ya está publicada la ley. ¿Cómo nombraron a sus representantes? ¿Quiénes participaron? Llamaron a elecciones, entiendo. Llamaron a elecciones democráticas. ¿Quiénes fueron los candidatos en aquella época? En aquella época los se nombraban los concejales. Por el FRA, el concejal Helio Valareso. Por la democracia cristiana el ingeniero Gonzalo Piedra y el señor Carlos Ortega. Por la derecha, Manuel Palacios y Emiliano Gutiérrez. Y por CFP, quien habla, y el doctor Carlos Quispe. Seis concejales, o siete. Siete concejales en aquella época, sí. ¿no? Siete concejales, sí. Pero entiendo que hubieron más candidatos. Ellos fueron los que resultaron electos. El ingeniero Gonzalo Piedra... Carlos Ortega sí. Enrique, Emiliano Gutiérrez Romero, Manuel eh, Palacios Enrique, doctor Carlos Quispe Vire y Elio Valareso. Eh, ellos ¿No fueron los concejales. Fuimos los concejales. Los concejales ¿Sí? en esa época la ley dictaba, nombraban al presidente, no había alcaldía. Y la suerte hizo, la elección fue muy reñida. Con los miembros del Tribunal Electoral sesionábamos y resultaron tres veces empates. Al fin se dieron y recibí generosamente los votos de la derecha de Emiliano Gutiérrez y de Manuel Palacio. Es, era una época donde estaba más marcado. ¿no? A, a, a, en la actualidad todavía eh, está marcado el tema ideológico de izquierda, de derecha. Pero entiendo ah, que sí. lo que usted nos dice, había una, había una pugna entre la izquierda y la derecha para poder elegir el presidente del Consejo Municipal, dado que efectivamente, para, como, un, como un dato relevante para las generaciones actuales, en aquella época se nombraba el presidente del Consejo Municipal, lo nombraban sí. por votación directa los integrantes del Consejo Municipal, en definitiva estos siete al, concejales. Al... Alguien nos al... está preguntando, eh, me piden que les formule una pregunta, ¿por qué ustedes, queridos amigos, pueden formular preguntas Pueden escribir aquí, vamos a ir leyendo algunos comentarios. Nos dice Damaris Leiva, quiere preguntarle a usted, don Flavio, ¿Hubo algún grupo que hizo las cosas más difíciles para que Catamayo sea cantón? Que se haya detectado públicamente, no. Marchamos con una libertad absoluta. Había un cierto boicot. La no asistencia a sesiones nos hicieron indirectamente un grande favor porque tomar resoluciones con 100 personas es mucho más difícil y muchas de veces malintencionadas. Es muy difícil que tomarlas con 10. El rumbo y la trayectoria que seguimos no detectamos ninguna oposición directa. El camino estuvo completamente despejado. En el interior de la ciudad solo habían comentarios. No se hace Cantón Catamayo crecía un poco esta versión, pero por suerte, con la aprobación en el Consejo, se destruyó todo. Había una presión que a mí ya me tenía un poquito intransigente, pero... A ver, usted se... el, don Flavio, hay, una, hay, hay algo que siempre ocurre, ¿no? Eh, a veces resulta que, usted dice que eh, lo tomaba como una especie de boicot, que en definitiva luego ya había poca gente. O, o ya no asistían a las reuniones los miembros de, la, de toda la directiva, el directorio entiendo esto era porque bueno. había un desinterés o porque de pronto estaban con una mentalidad negativa ¿cuál era la, la causa? ¿Cuál usted que se, ¿por qué se daba eso? No. Vivíamos inquietos nosotros los que nos reuníamos ¿cuál es la causa? absoluta indiferencia practicaron nos benefició no sabíamos la causa indirectamente camuflados podía haber sido oposición o no, pero públicamente nadie se presentó como opositor directo. Solo las acciones hubieron ingratas que demostraban lo contrario, pero directamente nada. Todos modestamente seguimos la trayectoria y se alcanzó un fin con buenos resultados. Don Flavio, ¿cómo fue el día? El día, ¿cómo cómo celebraron? ¿Qué hicieron el día? en la que ya recibieron la noticia que Catamayo oficialmente era, o se había convertido dentro de la división política en Cantón Catamayo. ¿Qué hicieron? ¿Dónde celebraron? ¿Dónde se reunieron para festejar ese gran triunfo? Desconectados. Como siempre, salí a Loja, pedí una intervención que el señor Prefecto, y me, me, después del oficio recibido por el doctor Marco Proño Maya, cambiaron la mentalidad de los señores consejeros. Ya me entregaban resultados muy poco más concretos. El señor prefecto me indicó de que en la próxima sesión va a poner en el orden del día. Y le agradecí y salí, pero me descuidé porque creí que era una mentira más. ¿Cuál sorpresa? O los tres días por ahí estaba descuidado por ahí sentado, no sé qué lugar, me llega un oficio. Yo con miedo lo abría porque creía que era un requerimiento más que el Consejo Provincial, pero a continuación se leía, señor presidente, le participo que en sesión celebrada tal día por unanimidad del Consejo Provincial aprobó la documentación. Oiga, me quitaron un peso de la cabeza. Entonces, lo que hacíamos, no programamos nada, porque eso no esperábamos. Nos abrazábamos, participamos. Todo el que recibía la noticia se ponía muy contento. Organizamos la caravana a Quito, donde recibí el, el acto más sentimental en Quito, que nos dieron los muchachos de aquí de Catamayo, porque los miembros de esa comisión fue gente joven. Hubo otro grupo. ahí una sorpresa. Otro grupo que no se conectaba con la directiva, con el comité, entusiasmados y trabajaron desnudadamente para reunir, invitando. Y para conformar la comisión a Quito, consiguieron buses. Nosotros nos llamó la atención y estos no se conectaron con nosotros. Pero creí yo que tal vez con, eh, por, la, por, por el triunfo, se, ellos actuaron de esa forma tan decidida. Llegamos a Quito, en Quito, una actuación espléndida de nuestra juventud, fue numerosa, pero la de Pimampiro nos ganaba. Los gritos, si usted hubiera querido oírlos, retumbaba, aunque menos retumbaba en el Congreso, en la sala de sesiones al lado derecho de, del Congreso. ¿Cuál era, el grito, receso, el grito de la, ¿Cuál era el grito de la juventud que usted acaba de nombrar y, no, y no, varias veces no, a los, a, atribuirle a los jóvenes esta lucha? Sí, gente muy despierta. No organizamos nada. Eso fue espontáneo de ellos. Por último hubo un receso y aquí viene lo medular. Se unieron todas las delegaciones de cuatro cantones, Lanzasa, Pimampiro, Archidona y Catamayo. Ese grupo representaba unas 400 o 500 personas que lo impresionaron al Congreso cuando acordamos todo ese torrente de voces y gritaba, ¡Viva Catamayo! ¡Catamayo Cantón! Oiga, si hasta ahora me provoca, era de derramar lágrimas. Oiga, todo, y creo que por iniciativa de nuestra delegación, a continuación contaba a Pimampiro y también los gritos, pero Catamayo retumbaba que esos señores legisladores regresaban a ver, ya no ponían atención al presidente ni a la curul. Regresaban a ver, se impresionaron. Luego después fue algo inesperado. Se aprobó, consideró el Congreso y aprobó por unanimidad. El doctor... Juan Agustín, quien de hablaba con unos legisladores, lo hizo hablar en el Congreso al padre Eliseo. Era un buen orador, pero se portó ahí un poco opaco, un poco tibio, no sé qué le pasó. En vista de eso, yo estuve presionado, tuve que tomar la palabra. Desde la curul de un diputado, agradecí a los, a los legisladores y al presidente. Y algo emocionado al último, me salió decirles, quedábamos eternamente agradecidos que en el cielo límpido de cada retumbarán los nombres de los legisladores y algo así y que orgulloso y con ansia esperábamos que se presente una oportunidad para agradecerles de ser recíprocos en el favor Constance. Bueno, se terminó, eso me valió un poco, de, vale estar un minuto y unas quejas. Salíamos del recinto del Congreso y diputados del Guayas, en especial Luis Ayala Serra, que le participó esta prebenda, fue uno de los luchadores para la creación, para que salga el decreto de, de creación del colegio Emiliano, Emiliano, pero solo tras del profesor, el que era dirigente, quien nos invitó para que lo acompañáramos fue el, el profesor Torres. ¿Quién nos dejó? Y no sé a qué hora ingresó Julio Ayala para que nos diera la mano. Y él se cogió el problema a su cargo y agitó. Y el decreto salió a manos de él. Me lo entregó a mí y yo no me acuerdo. Yo creo que lo mandé a Catamayo. Pero todo bajo la dirección del señor profesor Torres. No fue iniciativa mía. Don Flavio, usted acaba de decir y me llena de, de, de, de orgullo, se me hace... La piel me, me, me llena de mucha emoción el, el creer que estábamos en ese momento, estar en ese momento del Congreso, cuando ya aprobaron la ley de creación del Cantón Catamayo. Usted dice que era impresionante cómo gritaban, viva Catamayo, ¿no? Esperemos que esas voces se vayan acentuando, que esas, esa voz del pasado pueda proyectarnos al futuro. Esta, esta entrevista es muy importante, es muy importante, don Flavio, en este caso no para mí, pero tengo una, tenía una, este sentimiento de poder generar este espacio, y lo vuelvo a decir, lo hago público, por el fallecimiento de mi querido gran amigo el doctor Carlos Luzullar. Habíamos pensado en hacer algo como esto, en podernos reunirlos a los exalcaldes, más allá de, de, de las pasiones que tenemos los seres humanos en a veces evaluar el trabajo de las autoridades, con el fin de reconocer las virtudes de ustedes, porque el hecho de poder con lograr este, este fin, este objetivo de hacerlo cantón a catamayo, se requería paciencia, se requería prudencia, se requería mucha sabiduría. Voy a leer algunos comentarios de las personas que están escribiendo en este momento. Son varias las personas. Eh, dice aquí nuestro amigo Galo Patricio Castillo Carrión. Felicitaciones, don Flavio Lusuriaga, por su lucidez al narrar sus vivencias, sus aportes favorables en pro de la cantonización de nuestro cantón Catamayo. Galo Patricio Castillo Carrión. Eh, asimismo nos escribe por aquí, voy a leer otro, otro de los comentarios para que usted pueda. Pablo Gómez, don Flavio Luz Uriaga, un honor poder escuchar su entrevista. Sin duda alguna, un hombre valiente y luchador. Eh, Eduardo Luz Uriaga Freire, ejemplo para todos. Y así una infinidad de, de comentarios que están aquí, este... Vamos a leer otro comentario de Dervin Eduardo Berrú Pinzón. José Bolívar es si y es nativo de Sosoranga, un gran hombre que trabajó por toda su provincia. Asimismo, otro, otro, otro comentario de Andrea Martínez que nos acompaña en esta transmisión. Felicitaciones, doctor Rommel Durán, por esta iniciativa. Así podemos escuchar y conocer a los personajes que lideraron este bello cantón de Catamayo. Ahora vamos a, vamos a pasar a, a otra faceta, eh, eh, don Flavio. Eh, usted nos dice que finalmente se creó ya el Cantón Catamayo. Les entregaron en sus manos la ley de creación. Ahora venía el reto más difícil, el tener un municipio. Entiendo que en aquella época no tenían ni siquiera un escritorio, no tenían sillas. ¿Dónde sesionaba el Consejo Municipal? ¿Dónde eran las sesiones? ¿Cómo se reunían? Sí, me permite hacer una pequeña acotación que no quisiera pasar por alto. Aprobada la, cantonización, aprobada la cantonización, salíamos del recinto del Congreso Nacional y por mi intervención un poco emotiva, recuerdo el licenciado Julio Ayala Serra, amigo. Después de los abrazos, las felicitaciones, tuve un reproche que me exigía ¿Por qué nos haces esto a los diputados? Oye, ¿qué te pasó? Yo estaba confundido. Digo, ¿qué te pasa? Le digo, pero, oye, Julio, ¿y qué sucede? usted? subiste a las nubes y los quitaste la escalera y no dejabas bajar. Bueno, esas bromas que hacían. De ahí llegó el diputado Garrido, Se hizo presente lo que nunca había sucedido con la profesión de ningún cantón y me dijo, ¿sabes, Flavio? Que el presidente quiere que vayan, que, lo, que vayan un momentito para saludarlo encantado pues. nos dirigíamos a la presidencia en el trayecto del congreso a la presidencia unos compañeros también muchachos jóvenes dos se presentaron y me indicaron que en el café en un salón están tomando un café y el tema obligado en este momento era la cantonización me indicó he nacido de ellos no de nosotros que no era conveniente la fecha de cantonización se confunda con el 24 de mayo le acepté Dije, no hay problema, que si puede hablar presidente, no hay problema. Era compañero, le digo sí. Llegué a la presidencia, había estado ya un grupo de personas, el padre Eliseo Arias. en Aparte le dije, compañero presidente, hágame este favor. Sucede que, no queremos que se confunda la fecha de, porque estaba decretada ya la fecha de cantonación 24. Puede retroceder un poquito, unos 22, unos dos días. Encantado. Lo, me dice, vea, compañerito, yo le doy el decreto cuando ustedes me lo dicen. Y así se cumplió. De ahí salimos, pues, y cada cual nos dirigimos. Lo, teníamos ansias de llegar a Catamayo y predicar la libertad que habíamos conseguido. Me, disculpa, ¿cuál fue su pregunta? Eh, sí, yo le repito. Vean ustedes, amigos, qué importante este dato. O sea... La, la creación del Cantón Catamayo era de ser el 24 de mayo. Me parece muy acertado lo que re resolvieron ustedes. Sí. No querían que sea el sí. 24 porque se iba a confundir con otra fecha cívica nacional. Eh, exactamente. ¿cierto? Entonces, unos, eh, ser, que sea mejor el día 22 de... de mayo. Sí, esta idea nació de unos señores, compañeros de Catamayo, jóvenes. Iniciativa propia de ellos, no nos vamos a honrar nosotros con esa decisión. Y el presidente, pues, se portó muy generoso, pues. Y tuvo esa deferencia especial que nos invitó a la presidencia, lo que nunca se ha visto en aprobación de cualquier cantón. Los demás cantones, pues, se los ignoró. Solo tuvo Catamayo esa preferencia. Cogieron algunos diputados del Guayas, cogieron el problema como si fuera personalmente. Y nos decidieron, lo que Julio Ayala salió y predicaba, oye viste como yo voté, me decía yo no lo había visto, yo no alcé la una mano, yo alcé las dos, otro Gavilán, recuerdo que llegó también o sea, se sentían todos entusiasmados fue un triunfo y se repitieron actos muy generosos a favor de Catamayo parece que, a ver, estamos en Don Flavio Parece que estamos poniendo un poco de problemas con la señal del Internet. Esperemos que sepan comprendernos. Son Internet que eh, los tenemos desde nuestros domicilios modestamente y a través de ello tratamos de, de aportar. Quisiera pedirle a los, a los amigos que nos están escribiendo que lo sigan haciendo. Si ustedes, queridos amigos, recuerdan alguna anécdota, alguna vivencia, tienen algún recuerdo de, de don Flavio, lo hagan conocer, aquí los vamos a leer, no a todos por el tiempo, pero vamos a leerlos porque este es un homenaje que lo vamos a realizar en vida, por eso se llama Memoria Viva, vamos a resaltar y a reconocer a aquellos servidores que han puesto su vida, su tiempo al servicio de Catamaya, por eso que en esta primera etapa estaremos... Eh, dialogando con todos, absolutamente con todos los ex alcaldes, Todos han confirmado su participación en este espacio. Mañana nos vamos a, a, a reencontrar aquí con don Miguel Valdivieso Cueva, el segundo alcalde. Hago esta paréntesis para ir informando a la colectividad. Bien, voy a leer un mensaje, don Flavio, de Jimena Luzuriaga Galarza. Familia Luzuriaga Galarza, felicita al doctor Rommel Durán Junior y envía un saludo a nuestro querido tío Flavito. Dios lo bendiga abundantemente. Es un saludo que le envían a usted. Bendito Café de Olmedo, también una página, escribe. Felicitaciones, un buen espacio para conocer más de estos grandes personajes que han hecho historia en el Cantón Catamayo. Felicitaciones. Melba Mercedes Luzur Luzuriaga Freire. Felicitaciones por estos reconocimientos en vida, en este caso para mi querido tío Flavio Lusuriaga. saludos desde Guayaquil. Son algunos de los comentarios y mensajes que nos escriben. Le voy a repetir la pregunta que le hacía que le don Flavio. Finalmente se logró la cantonización de Catamayo y ya la tenían a la ley de creación en sus manos. Venían por un lado con la felicidad de haber conseguido ya la cantonización, pero entiendo también que hacia habría el espacio de una nueva responsabilidad porque tenían que hacerse cargo de un municipio en el que entiendo yo que en, el, en aquella época pues recién estaban empezando de cero, ¿dónde sesionaba el consejo municipal? Entiendo que a lo mejor no tenían un escritorio, no tenían sillas, no tenían un espacio físico para reunirse. ¿Cómo hicieron? ¿Cómo empezaron? Cuéntenos, don Flavio. Como usted posiblemente, tal vez no nos crea, sesionamos, el consejo, el señor alcalde de Loja, retiró hasta unas latas, viejas que no tienen ningún valor, si es, cinco centavos era muy caro, un olvido total, sesionábamos apegados a la llan, a la malla del parque central, que recuerdo una ocasión, no sé qué compañero qué un día me reprochó, bueno, ¿esto cómo puede ser? ¿Qué sesión? Que le contestamos pues simplemente el valor de la sesión de La sesión la damos nosotros, no el local No teníamos dónde pararnos Buscábamos, no sabíamos a dónde ubicarnos Quiso la suerte Que el local donde lo ocupamos Fue desocupado ¿Dónde se reunían, familia? don Flavio? ¿Dónde empezaron las reuniones? ¿Dónde se reunían? Ahí, Coméntenos dónde se reunían En la calle Una sesión tuvimos en casa que nos ofreció generosamente Manuel Palacio. Luego después, en este local, que resultó ser de una prima de Amada Córdoba, entonces volé a San Pedro, pues y le indiqué, pues, y, y en Gustoso enseguida me lo arrendó. Entonces nos ubicamos. Teníamos como archivador un clavito, porque nos comenzaron a llegar ya informaciones, oficios, telegramas, y el concejal, el vicepresidente. Emiliano Gutiérrez se dignó, yo no tenía conocimiento de eso, con el, mi colega Flavio Jaramillo y él nos proporcionó los muebles sin ningún centavo de anticipo. Yo hablé con él, tranzamos y la contestación fue esta, oiga tocayo, págueme usted cuando le dé la gana, él era un poco alobrotado, así fue, pero al mes ya estuvo presente. Dos veces diarias, tocayo. ¿Qué es lo que pasa? A mí tengo unas deudas, tengo que pagar. La suerte hizo que a los 30 días nos llegó la primera partida. Una partida que, por suerte, mucho a mí me, me encontré con la suerte. Fuimos a gestionar en Quito con nuestro propio dinero. La comisión conformada por Emiliano Manuel Palacios y quien os habla. Fuimos porque antes todo funcionaba por intermediarios. Por un conocer, un perito o un diputado, con el coronel Armijo, leyendo, pariente de Emiliano, no recibió muy cariñoso, pero no funcionó nada. Y yo, por si acaso, a Julio Ayala le pedí una tarjeta. En el Ministerio de Finanzas, yo no quería presentar mi doc, mis documentos, los justificativos en archivo, porque ¿qué le parece? La cola. ¿Y cuántos consejos del país, cuando salía aprobada una partida? Insistimos con un economista, el encargado de despachar estos documentos tres veces, dos de mañana y uno de la tarde, nos negó rotundamente. Le dije, pues muchachos, vayan pues, a, la, a la cola todavía en el, en el Ministerio de Finanzas, en el archivo. Muy bien, pues ellos se fueron. Yo voy con la tarjeta, sonreído, donde el jefe del departamento le presento la tarjeta de julio y me, me repitió un poco, pero tiene que tener documentos y los justificativos. le digo, el vicepresidente lo tiene acá ahorita, un muchacho lo llamé de la cola, ha estado la cosa recibí lo, los justificativos, se los entregué y cuál sorpresa este señor enérgico, el jefe del departamento, alzó la mano y dijo, señor economista tal, tal al mismo que nos negaba sírvase a dar, tramitar esta documentación, ya que se trata de un consejo de reciente creación bueno, el resultado fue que nos salió al mes lo que otros también, por suerte, y por la influencia de sus amigos que nos, nos sirvieron muy decididamente. Había ¿Cuánto, objeto, fue la, ¿cuánto, fue la, ¿Cuánto fue la asignación presupuestaria que ustedes recibieron en aquella época? ¿Cuál era la cantidad? Crémoslo, Coméntenos un no poco lo fueron, sobre lo que les decía... Lo, no lo recuerdo, sí, pero yo creo que fue siete, ocho o diez millones de azúcares que cubrieron todas las necesidades. Pagamos puntualmente y hicimos contratos. Ya comenzamos a hacer obras, encontrándonos con una realidad adversa, porque no se sueña y las ilusiones y los programas, todos se van a pique. Pensábamos casa una casa funcional del consejo, pensábamos otra. total la realidad se impone. Encontramos todo destruido, una parroquia abandonada. Los, le voy a presentar los contratos para adquisición de bombas, reparación de pozos. Se reventaron las cañerías de la calle principal. ¿Qué problemas? Ponernos a hacer excavaciones, la protesta de los vecinos. A vísperas del invierno había tronazones. ¿Y qué teníamos que hacer? Se reventaban. Nos arriesgamos. Rogábamos a Dios. Y se avanzó a terminar dos días antes que nos caiga un de aguacero. Salimos del problema. La, el contrato con el IEOS, reparación y adquisición de bombas. Todo por eso. Los primeros asignación todas se repartieron. Totalmente eso no estaba previsto, pero las circunstancias nos obligaban. Catamayo las calles eran de tierra. Se hacía una marqueta en los zapatos. También qué sucede con un ingeniero extraño, no era de aquí Jiménez tenía maquinaria, hicimos el contrato para el lastrado no podíamos imaginar en esa época pavimento ni, ni asfalto, porque estábamos muy, completamente estábamos desprotegidos bueno, Está, empezando, así era, era un, sí. era un era un municipio el, el, el, el, el, era sumamente pequeño pues sí, administrativamente ¿Contrataron empleados? ¿Cuál era, la, cuál era la, el esquema administrativo bajo el que empezaron a trabajar ustedes? Cuéntenos un poco para que las personas conozcan cómo empezó, ¿qué, qué contrataron, qué fue lo que tuvieron, crearon una, un departamento? ¿Cuáles fueron los departamentos que ustedes empezaron a trabajar y asignar funciones? Se comenzó a equipar el departamento técnico por la presión que había, los ciudadanos ya nos querían líneas de fábricas, bueno, y todo concerniente al departamento técnico. Fiamos el Teodolito, pero lo pudimos pagar muy pronto. Una planoteca tuvimos que mandarla a hacer rápido, que nos resultó muy pequeña, porque después tuve que hacerse otra grande. Bueno, la administración de parroquia a Cantón trae dificultades. Los, los ciudadanos no aceptaban nuestra autoridad. Al comisario no, no les importaba nada. Yo no pasaba en la presidencia, pasaba en comisaría o en el departamento técnico. No, decían, usted no, ¿qué va a hacer? Usted no sabe. Voy a hablar con el presidente. Al fin se fueron ya nivelando las cosas, porque los mismos ciudadanos cooperaron. Muchos, dos o tres viajaron protestando a los empleados del consejo, viajaron a, a Loja. En Loja les hicieron comprender que ellos no son nadie que todo la autoridad de la Catamayo. Ellos regaron la noticia y se fueron nivelando las cosas. Bueno, los comienzos de parroquia fueron con problemas, por supuesto, muy pequeños. Se fueron solucionando hasta que al fin se implantó ya la conducta edilicia y a los ciudadanos también ya supieron a qué atenerse y comenzó a marchar el Consejo. Don Flavio, coméntenos un poco, porque eh, el tema de la administración pública, de estar frente a una institución, como es lógico, tiene, tiene sus diferentes aristas. Entiendo que usted, dentro del Consejo, había, había oposición, había un grupo que, después de haberlo ele electo como presidente del Consejo Municipal, recuerda haber encontrado obstáculos en esta oposición, si es que la uno, desde pregunta, luego. El plan trazado por la oposición había sido tumbarlo al presidente. Giraban solo alrededor de este tema. Por eso ellos no conocen no, no, algo de la intención municipal. Los problemas que existían casi ignorados. Tumbarlo al presidente. Pero no contaba, pues, que yo tenía o sea, un resultado. nos está contando Pero, que sí si había, si había una intención política por decirlo menos, de un grupo de concejales que querían lograr su destitución. O, ah, sí, sí. acá su grupo nombrar otro presidente. Formaban mayoría, pero yo les destrozaba enseguida esa mayoría. Había la prensa de Loja, gratuitamente, nos atacaba y daba a entender, no directamente, se va a componer la administración, por cuanto llegó una auditoría, ¿qué encontrarán? Todos esos argumentos que no los contestamos nunca no teníamos ninguna información en Catamayo, nosotros por eso nunca nuestras obras tampoco hacíamos publicidad ¿Cuál era, cuál era el principal argumento de la oposición? ¿Había alguien que lideraba la oposición ¿Se si atreve a darnos algún nombre si cabe el término de alguien que usted dice, bueno esta era la oposición que teníamos desde luego sin sin tocar las sensibilidades si por es que es posible ¿Por Sí. por suerte, buscando unos documentos me encontré con un oficio el vicepresidente se queja a Contraloría indicando de que yo simplemente era un dictador que no hacía caso no respetaba el presupuesto la contestación que se la voy a hacer llegar a usted es la siguiente que ellos nada tienen que ver hay otros organismos que tienen que juzgar que ellos respetan los actos de la, de la administración el secretario certifica en dos sesiones se aprobaba el presupuesto. Nosotros fueron tres sesiones y por suerte me llegó a mis manos, ya que el señor secretario era el consuegro de Emiliano, pero por suerte llegó a mis manos. Pero bueno, todo en el aire. Descalificación, una comisión a, al prefecto de Loja, quien les tenía también un informante íntimo de la prefectura. ¿Quién me pasaba? A mi papá. ¿Cuál era mí, ese padre, entonces papá. el prefecto de Loja? ¿Cuál era? ¿Recuerda el nombre del prefecto en el ese doctor, entonces de Loja? El doctor Valdivieso, algo así. Llegaron también a pedir descalificación. ¿Quién les contestó? No podemos. Dime algunas causas valederas. Y además, en Quito no sé qué han todo a perder. Con Rodolfo Vaquerizo Nasur, presidente del Congreso, yo les manifestaba estas actuaciones nos preparamos donde llegue la destitución, los íbamos a multar con 10 mil sucres a los demandantes, pero no sucedió eso nunca. Entonces nos quedamos con las botas puestas. Don Flavio, Tenía voy, a leerle, voy, voy a leerle con, un mensaje. Con los dirigentes. Voy a leerle un mensaje que nos está haciendo Jonathan Romero, porque está contiene además una pregunta que me parece interesante que usted la pueda responder. Dice, muy bonita entrevista al primer alcalde, o en ese entonces primer presidente municipal de Catamayo, don Flavio Los Historia del Cantón. Qué bueno saber la historia de cantonización de Catamayo. Y pregunta, ¿cuál fue el reto más difícil para usted, don Flavio, en ese entonces, después de ya haber conseguido la cantonización? ¿Cuál fue el reto más difícil que usted Ahora, pasado el tiempo, dice: Este fue lo más complicado que pudimos haber hecho. ¿Cuál fue el reto? Lo más complicado fue tratar de seguir adelante con nuestras aspiraciones, ocupar la presidencia. Todos nos sentíamos con derecho, pero quiso la suerte y la fidelidad también de los amigos que salía elegido. Después de la elección, yo. Tuve mucha suerte, mucho respaldo. Una anécdota lo voy a contar. Todavía vive el ingeniero Gonzalo Piedra. En el Congreso teníamos bastante amistad con el presidente. Le hice un pedido a Rodolfo Vacarizo Masur que nos conceda 200 millones de sucres para comenzar el, el, el trabajo del, del agua potable. Me contestó que eso no se puede porque le saltan los otros pueblos que necesitan. Pero ven, compañero, dijo los 200 millones de dar, pero vamos de poco en poco, 40. se me acabó el tiempo y se quedó eso, salía del Congreso con honores, en medio de dos cordones de policías, y hablando al respecto, le dije, lo voy a saludar a Masur". ¿cómo te vas a atrever? Él salía, vaya, yo lo saludo y vos lo que quieras, que me contesta, así fue, vamos a una de whisky, el financiero y el ingeniero Gonzalo Piedra, Fui a la de whisky, le alcé la mano y me contestó con cariño. Le gané, pero no me pagaron. Entonces, <risa> Entonces está, está pendiente eh, el, el ingeniero Gonzalo Piedra, está pendiente esa botella de whisky para celebrar este 22 de no, mayo, no, los 40 años de no, cantonización. Ya la pagó con creces, porque fue el concejal más positivo que tuvimos en, la, en nuestra administración. El concejal con mayores conocimientos y experiencia se portó, fue mi brazo derecho, con una crítica constructiva que tenía muy elegante, o sea, era un lujo de concejal. El doctor sí, Carlos. Queramos, Quífer, hagamos una pausa, Flavio. Este, Qué bonito, que me, me, me hace recordar un acontecimiento que en esos días pasó, eh, bueno, desde mi punto de vista muy personal, algo muy bochornoso. Y veremos eso ocurrió dentro del Consejo Municipal al darse una disputa que se no disputa podemos llamarlo por lo menos porque fue una especie de un debate más personalísimo entre el alcalde y un concejal donde prácticamente se sacaron los cueros al sol y hablaron de su vida privada me refiero al actual Consejo Municipal y usted acaba en cambio de, de resaltar que había una, un opositor en este caso al ingeniero Gonzalo Piedra, pero que tenía un excelente nivel de debate. Es decir, usted eh, que considera que cuando hay una oposición con una buena argumentación, con una buena razonabilidad, esa oposición a la final termina siendo buena. Eso lo entiendo. Sí, lo que sucede es que en mi tiempo había mucha inexperiencia. Habían acusaciones... Baladíes, sin importancia, muchas dejamos pasar y se quedaba en eso, en bulla, en protesta, más en escándalo. Lo que más se buscaba es el escándalo, más nunca una verdadera propuesta. Pretendimos adquirir el equipo caminero y qué sucedió? Una oposición completamente ciega, todo con falsedades. Solo recibimos propuestas. Por la radio se nos denunció que queríamos, habíamos hecho un negociado. De la maquinaria que costaba 16 y pagamos 21. Totalmente todo faltó. Al fin, re reunidos con los concejales, bueno, pues dijimos: no, de desistamos de esto. Si la compramos, somos ladrones. ¿Quién alimentaba esto? Fuerzas vivas. Nunca aclararon. Nos invitaron a una sesión. Se les indicó, se aclaró. Nunca aclararon al pueblo. O sea, hay cierta mezquindad, un poco de suciedad. De resto, seriamente, no hubo nada. La prensa se prestaba, tenían un periódico, se prestaba, pero solo, nunca denuncias, solo posibilidades de, de malversación. Que el carro, el carro este que sirve, de, el, el Willys, que sirve de abastecimiento que todavía existe, que desculpaba a mi familia. Mi familia no estaba solo mi papá, que era hombre de edad, mi mamá, nadie. Todas esas argumento, salía en la prensa, o sea, atacaban, pero todo en el aire, nada, bueno, nada al, al estar, al, al estar, don Flavio, eso creo que to todos eh, quienes han estado en un nivel directivo, sobre todo en un cargo de elección popular, están en el ojo del huracán, ¿no? todo el mundo los está viendo, todo el mundo los está sí. evaluando, y obviamente reciben críticas positivas, negativas, hay gente que inventa cosas, hay gente también que trata de, de, de investigar, de hablar con la verdad, eh, pero en definitiva, cuando hicieron la denuncia de la, de la adquisición del, del, del equipo caminero, eh, finalmente esas denuncias, usted acaba de decir, nunca eh, trascendieron porque no llegaron al conocimiento del organismo de control, simplemente eran, eh, como decir, eh, noticias que se divulgaban, pero más no, que tuvieron una trascendencia legal. Por una sola vez respondí, tengo la copia y usted la va a conocer, oficía Contraloría, me adhería a la denuncia que hacían, creo el, el concejal Valarizo, y pedía que, se, que nos asistan con la, una auditoría, no, no se escucharon, dejaron pasar porque no habían mayores, no habían argumentos, solo sueltos, escándalos sueltos. Es decir, estoy algo, o sea, es decir, a usted, usted se unió, a, le dio, digamos, un espaldarazo, o una firma de respaldo al denunciante en este caso. O sea, si tanto me estás denunciando, y que yo estamos que, que vengan es no. a la contraloría a comprobar, pero no llegaron en el medio en que nos desarrollamos doctor, la cosa es muy podrida, toda la administración es corrompida, aquí en Catamayo hubo un caso que el, lo glosaban al señor tesorero, ya cuando estuvimos fuera del consejo por 600 mil sucres el pobre hombre quiso vender la casa no tenía recursos se consultaba conmigo se me puso a decirle que hable con el financiero un hombre de experiencia y que vengan a revisar cuentas. Revisaron las cuentas y encontraron la falla del auditor. Le presentaron, ah, me descuidado. Yo por asuntos familiares me encontraba en Quito. Me acordé y denuncié al director nacional, no sé qué, Almeida. Me, no me engañó siquiera. Dígale que le corta la oreja. No, ah pero se ya han arreglado, ya no tiene ya nada que hacer. No quiso. Yo quería clamar de un oficio que, de, de amonestación al auditor porque ya le pusieron un burropié que tiene para arreglar esto es fácil. Con 150 mil sucres al señor Héctor Cango. Pero nada. A mí no me hicieron caso ni le dieron importancia a la denuncia que yo le hacía. Así es nuestro medio. Tuvimos un pequeño inconveniente con el Internet, don Flavio. ¿Sí me escucha? Sí, muy bien. ¿Sí me escucha? Ya, aquí, eh, aquí. amigos de la televisión, si por favor pueden, si pueden que, amigos, por favor, eh, indicar si están eh, el audio. Esperemos que podamos solucionar ese pequeño inconveniente del Internet. Bien, don Flavio, nos estaba comentando que superaron, superó este tema de, de las denuncias, de las adversidades, que, eh, digámoslo así, todo político la tiene, ¿no? Todo político va a tener siempre eh, una oposición, a veces bien intencionada o a veces también mal intencionada, pero creo que eh, todo político necesita tener el discernimiento y la sabiduría para saber de dónde viene esa oposición y si esa oposición debe ser valorada para... Eh, de ahí sacar los mejores, eh, las mejores ideas, unir ideas. Don Flavio, quiero, quiero hacerle, una, eh, hacerle una pregunta. ¿Cuál es para usted el reto más importante que en la actualidad, digamos al año mil, 2021 que estamos, en medio de esta pandemia? ¿Cuál es el principal reto que deben tener para su criterio las autoridades actuales del Cantón Catamayo? Considero pertinente que lo estrechen un poco a las partidas y giren alrededor de la vida, no tanto con declaraciones, sino con acciones, porque las circunstancias nos obligan a eso. Y de esa manera es el mejor servicio que el pueblo puede recibir. Eh, vamos a ir ya un poco finalizando. Esta, este, este programa y vamos a, a en estos pocos minutos que nos quedan, vamos a aprovechar para que usted nos cuente su experiencia de vida y como un gran servidor de Catamayo que lo reconocemos en la actualidad y lo hacemos en vida yo creo que una de las grandes cosas que tienen los caballeros, como se dice es saber reconocer las virtudes a las demás personas, más allá de verlas eh, las deficiencias, porque todas las, todas las personas tenemos deficiencias, somos seres imperfectos, posiblemente perfectibles, pero lo importante es reconocer aquellas virtudes. Entonces, esperamos que aquí los amigos que están en la transmisión puedan eh, ir escribiendo. Voy a leerle un mensaje antes de formularle una pregunta. Dice Gonzalo Castillo. Eh, lo saluda don Flavio qué diferencia de hacer política eso demuestra que la política con la honorabilidad se junta salen buenos funcionarios que sirven a un pueblo, éxitos y salud siempre mire un comentario ahí de nuestro amigo Gonzalo Castillo ¿cómo cree usted que debe desarrollarse en la actualidad eh, la actividad política eh, entre los diferentes actores, considerando que cada uno tiene definido su, su rumbo, sus objetivos. ¿Cuál es el consejo que usted, con un hombre, con, con pintado ya su, su pelo de blanco a través de la experiencia, de la sabiduría, usted les daría a los actuales políticos? Una recomendación. Estamos para aprender aquí. Considero yo indispensable, pero es inalcanzable. Eh, vivimos siempre pisando el pedestal de la hipocresía. Todos giran alrededor. Los ejemplos nos están dando, toda la administración pública, alrededor del interés personal. Ya interés colectivo y patrio ya no existe. Toda esta equivocación nos bombardea la información, los medios de información comprometidos con la clase pudiente. La verdad se la esquiva. Soy convencido que la verdad no se la puede matar, pero en cambio sí se la puede esconder. Entonces, Ahora, ¿cómo marchamos con esta mentalidad, con este contingente humano que no piensa ya correctamente? Creo que debemos regresar a los cimientos, a la familia, al niño, a la escuela. Desde ahí, educarlo. Que haya un patriota, un presidente o un dictador que establezca reformas para la transformación de la sociedad. Pero eso, ¿cuándo va a llegar? Todos. Yo no comparto con ser con muchos presidentes, porque todos giran alrededor de su conducta. La gente adinerada domina la información, la gente adinerada domina el Congreso, las leyes, lucha por sus intereses. Ellos aman a su bolsillo, pero en cambio vomitan amor, vomitan cariño al pueblo y el pueblo cae en esas mentiras. Cien mentiras le ofrecieron hoy, la próxima campaña le ofrecen de cientos. PAN, Pueblo y Empleo, ofreció un candidato. Llegó a la presidencia el PAN, ni el duro. Empleo no existía. Techo ni una gotera. Pero me refiero a Nebodo Velasco. Pero él nuevamente fue candidato, nuevamente hizo ofertas de la misma calidad. Pero el pueblo cae. El pueblo se sacrifica a sí mismo. Los pueblos... O sea, son eh, decía, don, don Flavio... Don eh una, una, un paréntesis, don Flavio, me parece algo interesante. Eh, podemos decir que en base, a, en base a esta experiencia, en base a lo que usted manifiesta, podemos colegir, o usted está dándonos a entender, que muchas veces al pueblo le gusta ser engañado, o sea, estoy entendiendo eso, de que muchas veces los pueblos siguen las falacias o, o las propuestas que sabiendo que son inalcanzables, el pueblo va atrás de esas ilusiones que no son más que ilusiones y no son realidades. Con la experiencia que poseo, es muy difícil la rectificación. Que un hombre bueno, un hombre honrado, llegue al poder, no puede practicar lo que él desea. No puede ser honrado, porque si sigue siendo honrado, se va a la calle. Si es posible, hasta la cárcel. Tiene que compartir. Pongamos un ejemplo, el Congreso, el Ministerio, un Consejo. Tiene que hacer y compartir utilidades para tener respaldo. Y si no la tiene, tiene oposición. Entonces, adaptarse para seguir el ritmo, tiene que ceder. Y sus intenciones buenas, tiene que archivarlas. Y eso es la administración general. Un... Recuerdo, no quisiera pasar, el ingeniero René Herrera fue en mi administración el ingeniero de obras públicas, salió a Machala, se empleó en el Consejo Municipal de Machala y en una ocasión que lo, estuve en Machala me, fuimos a recorrer algunas obras y me contaba nosotros que hemos sido de la Maca, había un desfalco de 900 mil el alcalde que había sido compañero de él, un día le había dicho el compañero Maquito, muy bien vamos y en el trayecto le cuenta voy a pedir auditoría ¿cómo? pues sí cómo ya ese hueco no se estampenga, le había dicho el auditor lleva su porcentaje y él viene y nos arregla todo, mire cómo se actuaba cómo, cómo vive la administración entonces, ¿a dónde vamos a llegar? René Sánchez director nacional de ...en el Ministerio de Finanzas... ...nos contaba una anécdota... ...que en Manaví... ...va a visitar a una jefatura de recaudaciones... No, ...no lo encuentra al jefe... ...¿dónde está? Está en la ventanilla, cobrando... ...pero ¿qué pasa señor? ...que supuesto no es este... ...no pues, señor director... ...aquí está la pepa... ...yo allá que saco nada... ...fíjese los casos que se dan... ...y las anécdotas que nos daban... ...otro caso... ...en una reunión de jefes de recaudación en el Ministerio de Finanzas. Freddy Stein, si no me equivoco, un condiscípulo de Jaime Roldós, jefe provincial de recaudaciones del Guayas. Conversando con algunos jefes nacionales, viene René Sánchez, el director nacional, se para al lado de nosotros. Y, y yo le manifesté, no me gustó el ejemplo que él puso porque nos recomendaba que llegaba la Navidad y que no aceptemos regalos. En mi casa llegó un regalo, lo recibió unas botellas de la muchacha, la empleada, la mandó votando Le digo, jamás, pues, yo no aceptaba. Este Freddy Sainz, con todo el ímpito, con toda claridad, ah, no, pues, René, dice, ¿Es las botellas no se le da, pues, a un jefe nacional. El carro, cero kilómetros, las llaves del carro, esa no los devolvió. Oía el director, corrieron, hay otros jefes de, de, de, de la jefatura de transporte, corrieron. Yo me la aguanté. Y no dijo René Sánchez nada. Después yo lo estaba abajo en el almuerzo. ¿Por qué te deslizas tanto? Digo, no, pues esto es que viene con desplantes parejos, guayaquileños eran, y, y amigos de Rol Pero mire cómo son las cosas. Entonces. Esas experiencias acumuladas que uno tiene, uno se forga una idea catastrófica de la administración nacional. Siempre de por medio de los intereses personales. Don Flavio, cuéntenos, el, el presidente Jaime Rodríguez Aguilera eh, visitó Catamayo, estuvo aquí, pudieron saludarlo eh, luego de la cantonización, porque lamentablemente justo en ese año, ya el día 24, dos días después, falleció en un trágico accidente. Así, Roldós Aguilera en mi administración no pasó por aquí, no tuvimos la oportunidad de saludarlo. El que llegó fue hurtado. Que lo saludamos de una forma fría en el aeropuerto. Jaime Roldós ya. no llegó. Lamentablemente no pudo estar por aquí nuestro ex presidente Jaime Roldós Aguilera. Eh, una pregunta, eh, o más bien, sí, le escuchamos, Octavio. ¿Sobre qué? Ya, eh, ¿cuál es un mensaje a, a, a los jóvenes en, esta, en, en la actualidad, a la juventud? ¿Cuál es el mensaje que usted le daría? ¿Cuál es el consejo que usted les daría actualmente a los jóvenes? A la juventud, influenciada completamente por malos caminos me recomiendo que se haga un acto de constricción que lean buenos autores, buenos libros y que traten de practicar las mejores normas que ellos avancen a, inter a interpretar porque de otra manera ejemplos no tenemos o son muy raros si hay una familia honesta y honorable hay 500 que no lo son entonces los colegios desgraciadamente como frenamos esta desgracia, esta peste de la, de la droga. Los colegios están llenos de alumnos drogados. De alumnos drogados que se imponen al profesor. Salen graduados con notas muchas veces ficticias. Entonces, ¿cómo avanzamos? La juventud está expuesta a todos los peligros. Solo el poder más grande que tienen son los padres. Que según las leyes modernas también les quitan autoridad. Si hay autoridad de los padres hay disciplina en el hogar y hay buenos hijos y si no hay autoridad todo está muchas gracias don Flavio ahora eh, quisiera que usted nos deje unas palabras al, sus palabras al pueblo en estas eh, próximas festividades de cantonización qué le gustaría oh, oh, diríjase usted al pueblo dígale cuál es su mensaje en estas fiestas de cantonización en estas fiestas próxima de cantonización la mayor aspiración que participe decididamente el pueblo que festeje, que aplauda las acciones buenas y que en la reserva pues, de, su, de sus hogares comenten lo positivo y destruyan lo negativo Sí, don Flavio, lo escuchamos. Sí, el mensaje era estaba indicado. Sí, lo escuchamos, don Flavio. De que ojalá el pueblo, en forma masiva, se acerque a las buenas costumbres, que aplauda lo positivo, para que dar, darle mayor solvencia a las autoridades y a su mismo que critique, que deje la ingenuidad, porque ese es el peor veneno que tenemos, que tiene la ciudadanía. Mucha ingenuidad, mucha credibilidad. Aceptan la mentira como cosa cierta. Que maduremos cívicamente. Madurando cívicamente, respaldamos las cosas positivas. De lo contrario, hasta el hogar se destruye. Muy bien, este don, don Flavio. Yo estoy muy agradecido por haber aceptado esta invitación. Les agradezco a todos los amigos que se han unido a esta transmisión en vivo. Pido mil disculpas por las dificultades que hemos tenido en la transmisión, veamos cómo vamos a mejorar, aunque le comento que mejoramos hasta el internet, pero bueno, son, eh, son temas que posiblemente a esta hora varias personas se conectan. Lo importante es de que el objetivo de este programa es contribuir, y permitirles a las nuevas generaciones de nuestro cantón que conozcan a los gestores de la historia porque un pueblo sin identidad propia, un pueblo sin, sin el conocimiento de su historia, es un pueblo que camina a la deriva sin saber a dónde llegar. Y es importante que quienes amamos a este eh, hermoso catamayo, lo digo con todo el orgullo, yo soy muy tomeño, más tomeño que la asesina, al ciento por ciento, igual que usted, don Flavio. Entonces, amo tanto sí. mi cantón que... Eh, para mí es un orgullo tenerlo aquí en esta pantalla, poder conversar con ustedes y a través de este programa permitir que usted y los restos de, de, de alcaldes que han servido a Catamayo puedan eh, compartir su experiencia de vida. Vamos, Voy a leer algunos otros mensajes que están escribiendo eh, las personas que están viendo la transmisión. Nos dice eh, Jorge... Muy buen programa, aplausibles palabras de don Flavio Luzuriaga. Gonzalo Castillo, don Flavio desde Guayaquil, se los saluda conjuntamente con su sobrina Ana Victoria, la señora Anita, don Enrique siempre alcalde. Eh, José Vivanco, felicitaciones don Flavio, excelente ser humano, ejemplo a seguir. Eh, Luisa Elena Luzuriaga, Luzuriaga nos dice qué claridad mental. María Dolores Ochoa. También nos escribe, un orgullo, el trabajo bien hecho, con entusiasmo y pasión, siempre da resultados. Esa lucidez admirable de un gran hombre. felicitación Por aquí vamos a seguir eh, leyendo otros mensajes. María Solano Quesada. Qué honrado el señor, se nota en el modo de expresarse con toda serenidad, felicitaciones. Eh, voy a hacer, un, este espacio también sirve para ir eh, generando ideas. Por aquí escribió alguien al WhatsApp, que, y es cierto, lo, lo pude comprobar porque fui eh, servidor municipal en el año 2014-2019. No hay una sola fotografía, una sola fotografía, eh, bueno... De hecho, que no había, este, en el, no había un salón del Consejo Municipal, ahora ya lo hay. Las sesiones se están transmitiendo públicamente, son cosas muy positivas. Eh, yo pienso que eh, una idea que se les puede dar a, a los actuales administradores es de que en vida puedan, ojalá pronto pase esta pandemia, puedan agasajar a todos los eh, exalcaldes, hacer reconocimientos a las exautoridades que han dejado su legado por nuestro pueblo. Pero más allá de algún reconocimiento, pienso que hay que darle la categorización y un sitio en la historia. Alguien nos escribía que por lo menos se debería poner los nombres de las, en las calles de Catamayo eh, con nombres alusivos a aquellas personas que han participado en la cantonización de Catamayo. Eh, también podría ser importante que eh, estos datos bibliográficos o documentos históricos estén eh, ahora en la actualidad, por ejemplo, conocemos que existe un museo, ahí debe existir toda esta documentación, irla recogiendo, irla recopilando para que las actuales generaciones conozcan y también si necesitan consultar, conocer la historia, puedan hacerlo, porque prácticamente es como que no, no tuviéramos eh, prácticamente un lugar de consulta en, en, en el municipio. Entonces, esos espacios pueden irse creando. Son algunas ideas que quisiera aprovechar este espacio para mencionarlas. Don Flavio, quisiera que le dé sus palabras finales. Hay muchísimos familiares suyos que aquí están escribiéndole, y aquí están enviando eh, saludos para usted, de felicitaciones, y aplaudiendo el trabajo que ha realizado. ¿Qué les dice a todos aquellos familiares que en este momento le están acompañando en esta transmisión? Hay que revestirse de mucha modestia para poderlos interpretar mejor. Les agradezco inmensamente esta deferencia exagerada a favor de mi persona y a usted personalmente. Lo avanzo a comprender y aquilatar sus cualidades personales superiores. Le agradezco de todo corazón por esta entrevista. Porque soy creyente de que la verdad nunca se la mata, se la puede esconder, sí. Y según nuestra costumbre es necesario que la persona que se le quiere reconocer un mérito, se lo deja que muera para después de muerto echarle flores. La canción le dijo, de en vida lo que quiera, de muerto lo que quiera. Usted hizo presente, usted, como un poco de menos, tengo una imagen muy superior de su persona y le quedo completamente agradecido, tanto a usted como a aquellos generosos que han tenido palabras muy halagadoras para mi humilde persona. Gracias. Muchas gracias, don Flavio. Gracias por su tiempo. Gracias a todos los que gracias. se han unido a esta transmisión. No soy, no soy, de, no soy de profesión periodista, pero trato de hacerlo con con cariño para que la gente lo conozca, cuántos no habrán no lo habrán conocido don Flavio Lusuriaga está eh, su, su buen barro está más vivo que nunca su, supe, que, supe que había tenido una situación eh, de salud pero lo vemos estable ahí, lo vemos ya con más, más de 80 años lúcido, tranquilamente para pegarse, pasar los 100 años eh, don Flavio, que Dios lo tenga con vida lo bendiga mucho cuídese, cuídese, sígase cuidando para nosotros es un honor espero poderlo ya pronto saludar personalmente así que les pido cualquier disculpa a, a, a, a, los, a los que nos han estado escuchando agradecimientos muchas gracias una vez más y quizá lo más pronto tengo la oportunidad de, de postear en sus manos los documentos que remalda, respaldan mis exposiciones Muchas gracias. Entonces, de aquí eh, vamos a concluir esta, este diálogo con un grande de Catamayo, como le había denominado, es un diamante de la historia de Catamayo que aún está pisando y dejando huella en nuestra hermosa tierra. El día de mañana nos estaremos eh, dialogando con don Miguel Valdivieso Cueva, quien también fue eh, ex alcalde. De, de Catamayo en este caso, mañana a las 20 horas nos estaremos conectando con él. Muchas gracias, y aquí hasta una próxima oportunidad, que Dios le bendiga, nos vemos Muchas el gracias. día de mañana. Un abrazo enorme a todos. Gracias.